Bienvenidos que amigos bellezas. El transformice. Una serie completa. No, no, no, contra, no, no, A contra, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, qué tu que madre, cagada. madre, qué cagada. la oh, oh, madre, oh, qué qué cagada. De no. concha de tu madre, qué cagada. No, pero, pero. Este de las que. que, se, se, pelea que se de se, cañones. igual, igual nos auto cagamos. Pero no, es la que menos duele. No, está, así está rellenando todo eh, es viste qué cañones, amigos. Cuenta hasta 5 y, y vamos, y vamos a disparar. 1, 2, 3, 4 y 5. Uy, casi, casi lo tenía. Ahora no, la concha de tu madre, qué cagada. Busqué, gracias, muchas gracias. A ver. O si te la ah, La concha de tu madre, qué cagada. Creo que más abajo esta. ¿Cuál está? Ah, no, La concha de tu madre, qué cagada. Es de aquí no tienes pelo, hija. Ay, quiero que metí la de. De carajo. 2 1 pelear. Carajo. Y este bato le que me dice que lo pidieron. Como que se, animalet como que se quedó con los gastos del perrito porque la sabe cómo le hace con la cara. Mira qué genio, mira qué genio. Qué jefe que me parió, carajo. ¡Carajo! ¡Mira, voz, la voz has tenido suerte Toma ¡Mira, mira que salvada hice Igual nos terminamos matando. así ah, como que... Se me dedo y lo que se quiere hacer. Sí. Oye, pero es jota de verdad o le, o le pagaron un chingo de dinero Ay, me para me que parado. se basara con... Nos cagamos a palos. Ayer tam, ayer cumplió el Cesarín, ¿verdad que sí, abuelita? El de el nieto de mi tía Julia. El chino un juez y fue encontrado por la policía. Ah, les iba a decir que el chapó, el chapó de, le dijo, le dijo al, ¿cómo se llama? El abogado, al juez que él se iba a declarar como inocente y que no iba a declarar nada. Es que son 1,400 hojas las que le pusieron más, aparte, o sea, aparte de las hojas que tenían. madre, qué cagada. De, de pura chingadera, de... De las personas que. que dicen no, no, no, me cago a la concha, madre, que cagada. Cosas así. Pero, pero yo no sé por qué. Siento le que él le dijo cosas a sus amigos. Cuento que hasta 5 y, vo y volvemos a mirar. A su gente, Digo, cuento no hasta cinco y volvemos a disparar. Uno, de dos, tres, cuatro y 5. Me cago en. Me contracago en todo. Me, me, con me contra cago en todo, se carajo. Todo el Salí por... Volé la, la, con la, con la concha de mi madre. Volé la concha de mi madre. Uy, casi, casi. Somos los boludos. Mira que qué que, que me parió, carajo Mira uh, que me recontra- cago en la concha de mi hermana Carajos, apenas se- apenas ya comienzan la ronda y, y, ya matan, y ya me matan tan de prisa uh, A me parece, parece que tiene buen, buen, tan buenos reflejos tengo que lo que ellos son profesionales. No, me cago en la concha y madre me auto Se me de contra en todo. que en el comentario en el ah, del chichote es que no lo no quise ver todo completamente porque estaba yo con chato y me llegó la notificación de vir y yo chingada yo pensé que me había comentado algo a mí cuando la vi la chicha pasó los números de la me dice chato yo la publicación porque estaba contra cago en todo. Este, me ah, con ca Encima no se, se no hace si burda. No la concha de madre, que cagada. Carajo, me recontra cagué <ríe> ah, la concha que la recontra parió. Eso me fue amigo, pero de esta ma. conmigo ayer no ayer porque estaba vomitando me dice ay me dice no te quiero ni ver yo me voy si quieres culero me dice es que me dice es que ya estabas este cómo se llama ya estabas este, este cómo cómo me dijo ya estabas ganando peso. Toma. ¿Eh? Hace la Carajos. Apenas la no va a ser... Que le digo? ¿Tú crees que a mí no... no, no me conche, madre, qué cagada. Digo, que yo no pinche feliz de la vida. Le dije, si yo estoy enojada conmigo misma, le digo, porque si estaba ganando peso, ahorita lo, ya, ya lo estoy poniendo por... Me da ganas de llorar porque, siento, porque me siento mal por el bebé. Este entonces me dice yo no estaré enfermo. Le digo, no mames, le digo, si eres lo, lo, lo que lo protege el líquido diático que sea la ¿Qué ¿Qué carajo. Si ¿Sí, no, hasta acá, nos damos y adiós.